Todas las instituciones trabajan de manera conjunta para tratar de luchar contra una de las grandes lacras que tiene este país, la violencia de género. Se está haciendo a través de muchas leyes, a través de la puesta en marcha de muchas iniciativas y también a través de cursos de formación específicos para los cargos electos de diputaciones y ayuntamientos. Uno de estos cursos ha llegado hasta Molina de Aragón. Implicación máxima por parte de las instituciones para luchar contra la violencia de género. Por eso se están desarrollando distintos cursos de formación a cargos electos de ayuntamientos y diputaciones, que en este caso han llegado hasta Molina de Aragón. Vamos a realizar un curso de sensibilización en materia de igualdad y, y violencia de género, sobre todo en las administraciones locales, y creo que sea productivo. Es un, es un tema muy sensible. Eh, sobre el tema de la. Eh, dentro de, de la Corporación Municipal sí que lo tenemos muy sensibilizado. ...y aparte también eh, la Junta de Comunidades de Castilla Mancha, ...yo creo que todos los demás ayuntamientos y, y demás administraciones... ...como también CEPAIN nos está ayudando bastante en este tema. Este curso ha contado con un invitado... ...el Viceconsejero de Desarrollo Sostenible, un Fernando Marchán ...que acudía con un compromiso personal muy claro. No he venido principalmente como Viceconsejero de Medio Ambiente... ...ni tampoco como vecino de, de Mil Marcos y, y de aquí de la comarca sino que he venido principalmente como, como hombre feminista convencido. No solo porque, porque las mujeres representen el, más del 50% de la población, sino que además representan mucho más del 50% de, del potencial. La verdad que tengo muy claro que sin igualdad nada puede funcionar. Marchan ha querido recordar el trabajo transversal que viene desarrollando la Junta de Comunidades a través del gobierno de Emiliano García paje en una materia tan sensible como es la lucha contra la violencia de género, consiguiendo hitos importantes. Que primero fue en 2010 la aprobación, la aprobación de la Ley de Igualdad, que no es que fuera la primera, pero sí fue de las primeras y fue un hito muy importante y uno aún, aún mucho más y bastante más reciente, en 2018, la aprobación de... ...la primera comunidad autónoma que aprobó... ...una ley pionera de ley por una sociedad... ...libre de violencia de género. Y es que afecta a todos los ámbitos de la vida... ...también al medio ambiente... ...ya que sobre desigualdad de género... ...también se ha hablado... ...en la recientemente terminada cumbre del clima. O sea que deja claramente... ...que también incluso el cambio climático... Y el medio ambiente también es importante, la desigualdad que existe entre el hombre y la mujer. De hecho, yo estoy convencido de que en la tremenda crisis y emergencia climática que tenemos, si en los últimos años, los últimos 50, 40, 50, 60 años hubiera habido más mujeres en la toma de decisiones, estoy convencido de que no hubiéramos llegado al extremo en el que hemos llegado. El programa consta de 10 cursos que han ido pasando por distintos puntos de la región y que en nuestra provincia han llegado a la capital de la provincia y a la capital del señorío de Molina.